Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 60. Hoy es el final de nuestro primer repaso. Y estas son las ideas para hoy. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa. No pueden culpar, y aquellos que han aceptado su inocencia, no ven nada que tengan que perdonar. Con todo, el perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra. Y me llevará tan cerca del cielo, que el amor de Dios podrá tenderme la mano, y elevarme hasta Él. Dios es la fortaleza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono, es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí. Y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero que nunca se olvidó de mí. No hay nada que temer. ¿Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver? No se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo momento en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad no hay ningún otro lugar a donde pueda ir, porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le dio a su Hijo. El amor de Dios es mi sustento. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable. Y cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que yo soy su Hijo. Y nos dice David, Así que hoy, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, a la voluntad indivisa de la filiación. Hoy ofrecemos la unidad de la mente a todos nuestros hermanos y hermanas, ofreciéndola y recibiéndola nosotros mismos. Ofreciéndola y recibiéndola en el nombre de Cristo. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se fusionan en algo cuyo poder está mucho más allá del poder de sus partes separadas. Esta mente es invencible porque es indivisa. La voluntad indivisa de la filiación es el creador perfecto, por ser totalmente a semejanza de Dios, lo cual es su voluntad. Hoy aceptamos esta voluntad. El reconocimiento de Dios es el reconocimiento de nosotros mismos como el Cristo. No hay separación entre Dios y su creación. La unicidad de Dios es la y la nuestra no están separadas Porque su unicidad abarca la nuestra Nuestra unión es, por consiguiente La manera de renunciar al ego La manera de aceptar al Cristo Saber que la voluntad de Dios es mi voluntad Que Dios es nuestro hogar Dios es nuestra fuente. No podemos ver aparte de Dios. Veremos otro mundo cuando sea nuestro deseo, ver verdaderamente. Hoy se nos recuerda esto, mientras revisamos estas ideas preciosas. Dios es el amor en el que perdono. Dios es la fortaleza en la que confío. No hay nada que temer. La voz de Dios me habla durante todo el día. El amor de Dios es mi sustento. Amén.